Si das mucho, es porque tú eres mucho, nadie puede dar aquello que no posee. Si amaste sin medida, si entregaste el corazón, no fue por ingenuidad, fue porque tu esencia es ser mucho y dar en esa misma medida. Una fuente de agua provee de un manantial constante, y no para de darlo, porque su caudal es abundante, y así es tu amor, que se entrega con tal cantidad no te prives de vivir la clase de relación y de entregar el amor que tienes solo porque algunas personas, no sepan apreciarlo. ¿Sabes? La gente tiene la tendencia a desvalorizar incluso a aquello que les da vida. Hay gente que contamina lagos, mares, ríos y nacimientos de agua, aun incluso cuando esas fuentes de agua, son las que las mantienen en vida. ¿Y qué esperar del amor que tú das? Hay gente que menosprecia aquello que es puro, que es limpio, que tiene mucho para dar y naturalmente prefieren destruirlo. Parte de los defectos humanos es descuidar y maltratar, destruir lo bello. Es por eso, es por eso que tu esencia como proveedora, como proveedor, no debe cesar. Solo debes saber muy bien a quién dar tu amor y a quién no. Déjame compartir contigo una lista de consejos para que entregues tu amor a la persona correcta. Número 1. Quien te cuida, es quien merece tu amor. Una persona que ve un nacimiento de agua, es aquel que lo ve, lo cuida, lo trata y evita que se contamina. Pues piensa que ese nacimiento puede dar agua a él, a su gente, a su familia, y hasta grandes emprendimientos pueden surgir gracias a cuidar del manantial. Es por eso que busca cuidarlo, mantenerlo libre de contaminación, e impide que nadie lo arruine o lo destruya. Esa misma devoción, es la misma que tiene la persona que te aprecia, pues sabe que tu amor, no es de esos amores baratos que hoy se consiguen, pero que son malos. El tuyo es un amor puro y cristalino, y por lo tanto esa persona ve en ti eso, y en vez de destruirte, te ayuda a construirte. Procura tu bienestar y espera que crezcas. Número 2. Escoge bien. No cualquiera te sabe amar. La misma pasa con la persona que también pretende cuidarte, pero no sabe cómo hacerlo. Existen personas que no saben tenerte, pero te quieren a su lado. Estas últimas también fallan de negligentes, porque aunque quisieran, no se han tomado el tiempo ni la molestia de ser personas adecuadas para el amor que te ofreces. No buscan mejorar para que la relación funcione, y en su lugar solo esperan seguir recibiendo sin dar nada a cambio. El amor surge entre un intercambio de dos personas, que se ayudan a crecer de forma mutua, y que lejos de destruirse, se permiten crecer. Así que debes priorizar a las personas en función del cuidado que te aporten, y de cómo te tratan. No todas las personas pueden ver el empeño que tú le pones, a veces lo confunden con necesidad y sencillamente actúan como si tú suplicaras por atención. Hay gente que confunde devoción con desesperación. Y si estás con alguien así, será mejor que te des media vuelta y empieces a caminar hacia otra dirección. Número 3. Aprende a decir no. Muchas veces nos metemos en malas relaciones simplemente por carecer de la capacidad de decir no quiero. Muchas personas se quedan en relaciones dañinas por razones que van desde la culpa al autoengaño o la necesidad de probar otro algo. Recuerdo la vida de una mujer que siempre batallaba con siempre agradar a su pareja, y para que su pareja estuviese feliz con ella, ella siempre accedía a todo lo que su pareja le pedía. Alguien le preguntó una vez sobre por qué estaba metida en una relación tan mala. Ella solo supo decir, que no era capaz de decir no, que de alguna manera se sentía culpable cuando lo hacía, y que desde ya Hace tiempo ya quería abandonar la relación, su felicidad, su paz mental, y la capacidad de poder tener una relación mejor, estaba a una decisión de distancia. Número 4. No estás mal, solo tienes una realidad diferente. A veces amas con tanta devoción, que para muchos es complicado entender tu amor, porque no comprenden sus límites. Eso me trae a la mente la imagen muy dulce de una mujer ya muy anciana, que aun pesa los años y las cargas de su cuerpo, se proponía atender a su esposo, quien ya la edad lo tenía casi incapaz de poder moverse. El amor a veces trasciende límites que las personas no logran comprender, y no comprenden lo que nosotros somos capaces de dar por amor, damos mucho porque comprendemos la soledad y las necesidades del otro, lamentablemente hay gente torpe en nuestro camino que se mete y recibe las bondades de un amor que no merecen. Sin embargo, no por eso nuestra esencia se ve cortada, nuestras ganas siguen ahí siempre tratando de dar lo mejor, porque tú sigues siendo grande, aun cuando nadie comprenda por qué eres así como eres. Número 5. Das mucho, porque sabes lo que se siente tener poco. A veces somos el resultado de nuestras carencias, y damos en función, de lo que nunca poseemos. Porque tú llegas a entender a la perfección, lo que siente un corazón vacío y lacerado. Porque el tuyo, en algún momento llegó a estar lacerado y vacío. Sientes empatía por los que lloran, y por los que anhelan un mejor amor. Y es por eso, es por eso que tú eres mucho. Así que asegúrate, de que la persona que esté a tu par, disfrutando de las bondades de tu amor, las merezca. No termines por arrojar perlas a los cerdos, porque los predadores emocionales, siempre estarán ahí, tratando de cazar lo que no les pertenece, porque si no van a dar en igual medida el amor que reciben, entonces no merecen el amor que tú das. Porque la persona que te ama, no necesita estar lacerada para poder dar cura a tu corazón, solo necesita amarte y procurar tu bienestar. Si alguien te ama con la misma devoción que tú, ese es el indicado. Número 6. No cualquiera es para ti. Ofrecer mucho para dar conlleva consigo la fuerte responsabilidad de cuidar y saber quién puede merecer el amor que tú quieres entregar. Piensa en ti mismo que eres como un gran millonario a punto de donar mucho dinero a la calidad y de repente lo donas a diestra y siniestra sin realmente darte cuenta a quién se beneficia. Quizás pienses, ok, eso está bien. Es decir, hay que hacer el bien sin mirar a quién. Eso puede ser válido, pero llega un punto en donde te das cuenta, que gente que no necesita de tu ayuda, termina por quedarse con algo que le pertenece o que debería recibir, aquel niño de la calle que no tiene para comer, y que lo debería recibir aquella niña del campo que quiere superarse, y que solo busca que alguien le apoye. Es ahí donde te tienes que plantear si realmente debes derramar tanta riqueza, sin antes considerar a quién la merece realmente. No todo el que recibe de tus dádivas es quien realmente la necesita, pues como siempre sucede, la trabajadora que lucha por sobrevivir apenas ve migajas de lo que tú aportas. Y es a veces el beneficiario rata quien se queda con tus aportes, ese que no trabaja, ese que siempre trata de poner cara de hambriento solo para no tener que trabajar y ganarse lo suyo, ese que puede sostenerse y en su lugar solo decide flojear y esperar a que alguien lo mantenga sin tener que mover un dedo. Parece algo no tan bien visto, pero el amor es igual. Así como hay beneficiarios ratas, que se quedan con recursos que no necesitan, y que solo usan para emborracharse y mantener un estilo de vida de desocupación y flojera. También hay personas que son como ladrones emocionales, que se quedan con un amor que no merecen, y que quien lo merece jamás ve ni un céntimo de ese amor. Así que sí, el bien no se le hace a cualquiera, y es duro decirlo, pero así es como tiene que ser. Tu amor no lo puedes dar a cualquier persona, porque siempre estas personas, estarán listas para sacar tajada, e interponerse en tu camino, hacia esa persona que cuando reciba tu amor, te dará en misma cantidad lo que tú das, y la hallarás, solo procura ver con más cuidado. Número 7. Nunca cambies. El mundo a veces es un lugar muy hostil, la diferencia está entre cómo lo quieres afrontar, hay personas que ven el mundo, tan lleno de hipocresía y palabras confusas, que simplemente se acurrucan y temen, y otras que lo encaran, y que pese a lo que sucede, no pierden su esencia, solo se vuelven más cuidadosos de a quien dejan entrar. Yo aprendí esto recién, un día simplemente construí un muro, e hice pequeñas mis puertas. Amurallé mi alma y puse un mensaje claro, bienvenida a toda aquella que busque aportar, amar y ser amada a las que solo quieren arrojarme sus dramas, sus bipolaridades y dudas, solo les diré que me reservo el derecho de admisión. No me estoy rindiendo, solo estoy encarando la vida de forma diferente, dedicándole mi tiempo a quien sé que lo necesita de verdad, y negándoselo a quien solo viene a jugar al amor sin amar realmente. Es duro cuando decides cambiar el modo en cómo decides amar, habrá gente que interpretará eso como que ya te volviste antisocial. y no, no es el caso, simplemente ahora entiendes de la abundancia del amor que tienes, y que no se lo vas a dar a cualquiera, pero cuando lo vas a dar, será como un manantial de agua pura y cristal, que brota con toda su fuerza, y que se extiende en la vida de la otra persona como el delta de un río, llenando cada parte de su alma que haya estado hecho un páramo. Es así, es así como te sugiero vivir, lo que hagas con mis palabras, lo dejo a tu criterio.